por las informaciones y este tema al final. Esa foto que pusieron ahí no es Luisito Rey, ese es Jaenada, que es el actor que interpretó el papel de él en la serie de Luis Miguel en Netflix. O sea, ese Muy no es Luisito. Bien. El que estaba con la copa, con, ese sí era él. Ese sí es Luisito Rey. Bueno, señores, nosotros estamos en este momento en la compañía gratísima de Germania Cuello. Germania Cuello es periodista... Además de encargada de equidad, género y desarrollo regional de la regional de educación 07. Buenos días, Germania. Hola, placer Germania. Un placer saludarte. Buenos días. Sí, buenos días. Hace sí, un poquito. Hacía unos días que sí, no venía no aquí, aquí Buenos ¿no? días. buen día. Para mí es un placer estar con estas personas. Sí. Buenos días, ¿Y Son ya de la familia. Así es, ver, Germania. Eh, estás aquí por tratarse que Día Internacional de la Niña. Eh, de la niña, sí, pero no el fenómeno meteorológico, no nada más de la niña. Tenemos un día del niño también. Del niño, ah, también. Okay. Lo Eso es va a en diciembre. fue que Tenemos, acuérdate que había un día del niño, <risa> sí. y ya desde el 94 estábamos sí. gestionando para que también existiera un día de la niña. Sí. Y la ONU en el 2011. De que sí, el día, de niña, el día de la Niña. También. Que también esperamos que prontamente digan el Día del Hombre. porque tenemos el Día de la Mujer. Sí, y la mujer hay también. países sí, sí, que ya conmemoran, sí. celebran el Día del Hombre. Entonces, lo que pasa es que estamos buscando ustedes? la equidad. Mira, desde el Ministerio de Educación estamos trabajando para que haya igualdad tanto entre hombre y mujer. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Aprovechando estas fechas específicas, estas fechas especiales, para que desde las escuelas, desde los centros educativos, específicamente desde el aula, haya igualdad. Igualdad si es, entre hombres y mujeres. Es que no somos iguales, ni lo van a ser nunca. ¿Qué hay importar? En cuanto a derecho. ¿Cómo tú puedes En cuanto a un derecho con una mujer. No, sí, Biológicamente, ¿eh? biológicamente ¿Eh? somos diferentes. Mejor que una mujer a la más y otra cosa. Otra cosa. Ah. Oye, Biológicamente Como somos esto, diferentes. Estos esto, dos en edades tienen similitudes. Pero también disculpame. mañas. <risa> oh, pero deja caso mucho. Ahora, espérate. Discúlpame. Habría que eh, verlo. Eh, habría que verlo. ¿Qué dice es que otros hombres? Sí, ¿no? <risa> y el cuerpo lo sabe. Entonces. O en todos los centros educativos estamos desarrollando varias actividades, como por ejemplo, resaltar las acciones que han, cómo se han desarrollado las mujeres en la historia de nuestro país a eh, nivel nacional e internacional, en la ciencia, en la informática y trabajando para que las niñas se empoderen y trabajen lo que es su capacidad como persona que vean que ellas también tienen la misma capacidad que el hombre, que a través de la historia, de la cultura, nos han dicho que nosotras las mujeres no tenemos la capacidad, a veces de intelectual, que el hombre, pero queremos demostrar desde los centros educativos que esto no es así. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Que el personal docente hoy tome en cuenta a las niñas. Es una especie de un poquito dejar de lado lo que nos ha dicho la historia, la sociedad, y que vean que sea... La toma del poder, que las niñas tomen el poder y digan: Yo puedo ser la próxima presidenta, yo puedo ser la directora de este centro educativo. Por ejemplo, el año pasado, una niña de 11 años hizo la función de la vicepresidenta. Ese día completo ella tomó las decisiones <coughs> y lo vamos a hacer. Pero este año, nosotros quisimos hacerlo que fuera la, la presidenta. ¿Pero qué resulta? Hacemos unos encuentros previos y la, hace dos semanas que hicimos el encuentro con 18 niñas de las 18 regionales que comprende el Ministerio de Educación a nivel nacional. Y lo que esas niñas presentaron ahí fue tan impactante, porque lo primero que preguntamos es, ¿qué es ser niña? Y lo que encontramos, en, en lo que dijeron esas niñas nos llevó a que todas hoy tomaran el poder. Hoy decidieran que en todos los centros educativos ellas van a ser la directora, las maestras, mm, la conserje, porque no es solamente... Hermana, ejercen sí, como tal. ¿o? Sí, ese día, ese día ellas van a tomar o sea, las decisiones. Ella, ella toma una decisión. Ahora, okay. ¿sabe que si por ejemplo toma una decisión y hay un equipo en el centro educativo que hay que decir porque no solamente el director toma la decisión completa yeah. Exacto. Porque existen eh, los equipos de gestión Germania, eh, hablar de equidad y me gustaría extrapolarlo <coughs> o llevarlo al ámbito político eh, sabemos que la equidad de género es un tanto... Eh, mínima o, o que se entiende que la mujer a lo largo de los años eh, ha sido discriminada, creo que el mismo tema de que, de que la cuota de la mujer, que el porcentaje de la mujer ya eso mismo va en detrimento no, no hay que hablar de ciento ni de cuota, simplemente quien quiera participar, ok, impulsar y buscar que, que las mujeres se inserten más en el mundo de la política, pero el propio porcentaje ya creo que ahí está Mira qué es lo que pasa una ajá, sí. Ajá, Mira, sí, hay una diferencia, pero esto es una diferencia discriminatoria positiva ¿Por qué? ¿Aquí cuántos hombres han? Ah, no, diez. Ah, ¿Quién ¿cuántas, domina aquí? ¿Cuántas mujeres? ¿Quién domina aquí? ¿Cuántas mujeres? Eh, Dos. ¿Quién domina aquí? ¿Domin en en viendo, este espacio. Desde ahí, desde ese extremo al extremo aquí. ¿Quién domina aquí? Al final de, de cuentas, cuando hacemos el análisis, mujer, se toma la, la, la decisión. Más, no, no, no. no, no, no. Entonces, ¿qué <risas> sucede? Pero yo creo que eso mismo también conlleva... A, a eso que estamos hablando de que, ah no, que la mujer es la que manda no, no pero ¿Qué? cuando se toma la decisión de mando, de poder ¿Quién es el analice, ¿Quiénes analice son los que señor deciden? Analice, señores, la historia de la humanidad. Siempre Quién es los que Detrás de un gran hombre siempre ha habido una mujer. <ríe> final, Lo que pasa es que aquí, no, no, aquí domina Carolina. Ah, no, pero cuando tomamos decisiones... Aquí domina Carolina. Cuando ya habla todo el mundo... se Decisiones de poder, es quien es decide, decide, siempre es el hombre. Esa equidad de género comprende que esté enganchada a una mujer en un edificio de... 100 apartamentos allá claro. arriba, limpiando claro una, una sí. ventana. Claro que y sí. Y también en un bulldozer, en una loma, deprendiéndose por ahí. Claro allá. que sí. O Incluso una de acero decir, soldando. No, déjame Eso comentarte algo. Estuvimos ver. hace un sí. par de meses en. Que vaga la, la cuña, En la barri, aquí. Oye, en la barri. allá hay mujeres. Quienes manejan sus camiones grandotes son mujeres. Porque la empresa determinó, por investigaciones investigación, ella, que las mujeres tenían menos problemas en cuanto a lo que era la concentración, el manejo y todo eso. Hay que decírselo a que, algunas empresas que las sacan que a las lo, mujeres que, porque salen embarazadas. Que se está dando esa tendencia. Vemos en los supermercados, hermanas, que están sacando las mujeres y están poniendo sí. hombres por, por esas sí. las condiciones propias de las mujeres. Entonces, si uno de los trabajos también se está trabaja, que se está desarrollando desde los centros educativos, porque eso es lo que queremos trabajar. Que la, los estudiantes, las estudiantes, docentes, personas docentes, le enseñe a esos futuros profesionales, a esas personas que van a manejar esas empresas, que van a dirigir empresas, que hay esas personas, que, esas mujeres, que pueden hacer un trabajo tan bien que cualquier hombre. Antes había lo que un pasa estereotipo, es que no le han enseñado. Antes había un estereotipo muy común, no sé si ahora, ahora debe ser menos común, que cuando una muchachita hacía labores de, de muchachos, le decían, esta es una María Macho. No, una así. María Macho. Todavía se dan esas... Sí, sí sobre... todavía se dan y lamentablemente en gran medida. Ah, es eh, eh, un ejemplo, ejemplo, me voy a la educación porque ahí es que estoy haciendo todo mi trabajo, incluso en algunas investigaciones que estamos desarrollando. En los espacios, hay espacios que son de los varones. Cuando una niña quiere meterse a jugar, eh, vamos a suponer, en la cancha, vemos muchas veces a personas docentes decirle: mira, marimacho, no te metas ahí. Sí. Óyeme, por ejemplo, a jugar este baloncesto. Eso es un espacio. Entonces, ¿qué estamos trabajando? Yo tenía una amiguita que tumbaba más mango que yo, a pedra <ríe> limpia. Ah, <Ajá>. y, entonces, <ríe> ¿qué demuestra eso? Era, no, no, no. no. Una gran, mejor que mujer, ¿eh? una gran madre. Una gran madre. Sí. Ah, Pero tenía una fuerza de lanzar piedra para arriba y la entonces, mata. Si mezclamos esa capacidad que tenemos las mujeres sí. de ser multifacéticas con esas acciones que podemos desarrollar, de fortalecerla, ¿qué vamos a lograr? Un mejor trabajo, vamos a tener una mejor sociedad, porque cuando en la casa los top se trabajan en equidad, mira, en igualdad, ¿qué vamos a tener? Mira el ejemplo, Amor. Mira el ejemplo que pasó en Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, al incorporar a la mujer a las sí. fábricas, mm -hmm. inmediatamente repuntó la economía. De y fue vez. un ejemplo hasta el día de hoy, que si esa fuerza laboral se incorpora, pues los países tienen más opción de desarrollo. Y entonces, ¿qué sucedió cuando concluyó la guerra? Que las mujeres fueron relegadas otra vez al hogar, pero las mujeres nos dimos cuenta, no, también nosotras podemos estar en otros espacios que beneficia a la sociedad de qué está haciendo? ¿Y qué está haciendo ahora frente a esta política gubernamental de tantos años donde prácticamente el 58% de las mujeres no tiene trabajo? Esa es una de las cosas que queremos ver, que queremos que se impulsen política. desde el conglomerado feminista. Estamos trabajando como personas, ya no como de que el Ministerio de Educación, sino como personas, de que se apliquen políticas para que esa gran cantidad de mujeres que salen de las universidades muy capacitadas se refleje en lo que es el ámbito laboral. Entonces ahí viene el aspecto preocupa, lo que dicen discriminatorio, que trabajamos para que esas mujeres se inserten, para que el Estado la... Contrate, para que las empresas las contrate, porque tienen capacidad, mucha Entonces, ahí viene lo que decía Carolina ahorita, quienes toman la decisión. Entonces, por eso estamos insistiendo, para que vean los beneficios que tiene una empresa cuando hay mujeres trabajando. Mira, Germán, a mí me preocupa algo, porque ver Día de la Niña, cuando yo sé que en el país está tomando ha tomado un poco de auge al punto que la actual ministro de educación. De su primera resolución fue sacar la, la lectura de la Biblia de la escuela y luego la inclusión del otro tema que tienen unos grupos con respecto a la política de género. Yo diría que ustedes están celebrando el Día de la Niña, pero ¿hasta cuándo tendrá la niña, reconocimiento de niña?, porque entonces en la política de género lo que están es tratando de desconstruir de que esa niña por su sexo no es niña sino lo que eso me está confundiendo si ustedes desde el ministerio hay 36 géneros diferentes hay bueno más. hay menos. más hay más son 102 cuántos 102 Mira. Reconocido por género, Pero, pero ahí, género pero género toca esa tecla como decía el otro. Sea, yo te voy a eximir de que cosas. tú toques esa tecla, pero no, no, tú no, no, crees que es posible que desde el Ministerio de Educación se promueva una política de género con una concepción de esa naturaleza. Se odio de género. No, óyeme. Oye, una cosa. Se ha malinterpretado la Or, no, la orden departamental, donde es lo que estamos haciendo normalmente a diario en el Ministerio no de Educación. no ha de hacerlo el Ministerio. No, estamos trabajando y guarda, trabajando política de género. Lo que pasa es que muchas personas han entendido que política de género es ideología de género y eso es una cosa muy diferente. France. Es muy, ideología de género, es una Pero cosa, políticas es, de género es otra, Germán. buscar... Como pensador que es, <ríe> Germán, es un amigo <ríe> mío. Un amigo mío, que también es amiga mía, él mismo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Se fue a Brasil y se hizo una eh, transformación de sexo. Sí. Porque mm -hmm. él era mujer. Y Entonces, atrapado en sí, un ¿sabes? cuerpo de hombre. Sí, de sí, sí. Claro. Se hizo una transformación. Sí. Resulta que terminó siendo pareja de otra mujer. Sí. ¿Qué cosa? Porque en la conciencia... Sí, porque él lo que él, hizo él, fue... Él era hombre. Sí incluso de no la investigamos, Hay que buscar, ¿verdad? hay que no buscar los alma. códigos. Si no investigamos un poco, vemos que incluso hay muchas investigaciones que se han hecho a nivel interno. Cuando por ejemplo te dicen, naciste varón. Pero hay personas que nacen con los genitales internos, con los órganos eh, eh, internos de un sexo y afuera de otro sexo. Pero ya eso es diferente. Sí, es ya es una persona persona persona persona ya no. no, eso ¿verdad? hay muchas es Ya eso es genético. Genética. Incluso Pero hay personas. No incluso mira, hay niños, personas con Por pecho que se, que se ven que son mujeres. Y cuando tú los revisas internamente, y, y tienen pene normal. O sea, cuando tú lo, lo analizas, tienen ovario. Pero que son Se de sí, pero es que es genética. Entonces, cuando, cuando, ¿qué deciden? ¿Es hombre o es mujer? La pregunta, por favor. Ahí es que está la curso gran disyuntiva. Sí, la oportunidad. <risas> en, en el ejercicio que ustedes hicieron para, con las niñas, que ya dieron la respuesta, la respuesta de qué son las niñas. ¿Cuál fue la respuesta que dieron? Mira, una de las cosas que más hablaron es que, que, es el, que es ser niña ah. hoy fue cómo la discrimina en el aula. ¿Cómo la ponen a ella a las eso cosas? Ajá. Niño? ¿Cómo no le permiten hacer muchas Emania, cosas? Emania. ¿qué es el niña? ¿Cuál fue la respuesta que dieron? No, ¿Qué ella es lo que ser niña es una identidad. No, ¿Qué está no pasando la niña No, la No, no, no, no a ella no, le discúlpame, preguntamos. Discúlpame, porque quiero, quiero eh, que la gente que me esté viendo entienda el concepto. Si ustedes hacen una reunión para determinar. ¿Qué es el niño? No pueden construir el ser. En base a una relación de que de, estamos siendo discriminados, estamos siendo qué sé yo qué, porque es una reacción a una política patriarcal, como se ha argumentado, que se yo qué, que se yo cuánto. La construcción del que se niña, de cómo ya se visualiza, cuál fue, qué fue lo que dijeron, a qué conclusión llegaron, porque sobre la base de esa conclusión que para a justificar, lo que ya van a hacer. Pregúntate así, eh, como quien dice, a ah, madre, va a ser madre, va a ser... No, no, ¿cómo, no, no, ¿cómo no, o, o sea, sea, no, o o sea se ajá, ¿qué, ¿qué, no, ¿qué no, dijeron ellas? No, ¿Qué, ¿qué dijeron? La pregunta ¿Cómo ¿Qué, se Qué es ser niña para ti dije, Ser niña para mí Es que yo solamente puedo ser madre Que no tengo otra opción Que si no tengo si hijos Si no tengo hijos si no hijo, si no hijo, Usted no tiene que, ni, que ser documentado Hermana, no, no, no está definido no está Hermana, persona. usted lo tiene documentado Eso que sí, las niñas sí. Sí, Sería interesante no, que no lo van a llegar Incluso le pregunto, se le preguntó ¿qué es ser niña para ti Dentro del de sí. aula Yo Ser niña es dejarme de lado cuando van a mandar al pizarrón, o también, terrible. O a las, le toma más en cuenta a los varones que a las a los, a los niños. No, eso es mentira, no, las... no, no, eso no, no, no. es mentira, incluso lo que tengo es que ser se le está poniendo la... no te la... la... tanto énfasis la... la... al asunto sí. de supuestamente hacer una nivelación hacia un sexo, hacia un sexo, no un género, hacia un sexo, que se está cayendo, sí. se va a caer, es una discriminación contra el otro. Porque de lo que se trata es que se está Exacto. viendo el otro como el contrario, ¿eh? no, como es que subuga, no. como el que oprime. Bueno, Hermana, como pero no, además, en las el escuelas es bueno, sí, sí. Es sí. bueno sí. Es sí. Llegado al final, ah, okay. Hay que lamentar No, no, porque entonces, mira. normalmente en las escuelas las niñas son más aplicadas y más participativas. Sí, y son sí, más sí, sí, pero y Porque se han desarrollado más. Y por el trabajo que estamos haciendo también. Ahí se han visto los resultados de que actualmente las niñas tienen mejores resultados incluso en pruebas nacionales. sí, bueno, sí vamos sí, a hacer un así. compromiso con Germán. Sí, que traiga esos datos. La documentación y ven un día para que podamos Y Tú sabes que este es un tema muy interesante porque es que no lo todos. Sí, Señora Germán Acuello con nosotros, encargada de Equidad y Género de la Regional de Educación. Hoy es Día Internacional de la Niña. Y por esa razón la tenemos acá. Gracias, Maya, por Muchas gracias. El gracias. Siempre un gran placer. Niña será Neno sí. o nano? Neno. tenerte aquí.